He encontrado en la plaqueta un fusible quemado y le he hecho algo con el soldador que, bueno, no se debe, pero en este momento me va a sacar del apuro. Le he soldado entre extremo y extremo un pedacito de estaño. Vamos a ponerlo acá para poder verlo mejor. Un pedacito de estaño. Ok. Ahí lo tenemos. Digo, ¿por qué no hay que hacer esto? Porque este pedacito de estaño es muy grueso Y no va a actuar como una protección Como realmente lo que tenía antes adentro Pero bueno, por lo menos el tele va a prender Y si se tiene que prender fuego, que se prenda Ya soy grande Sé lo que estoy haciendo Colocamos El fusible En su lugar Y vamos a pasar a prender el televisor Para ver qué cosa hace Vamos a ver los cables en qué en qué posición quedaron Acá tenemos el positivo y acá el negativo Bien Vamos con eso Ahí sentimos Vamos a estar observando este lugar Para ver qué, qué es lo que hace Ahí lo voy a prender a la una, a las dos y a las tres A la una, a las dos y a las tres No prende No prende, a ver, enchufe el televisor Primero que nada Capaz que enchufé otra cosa. Sí, había enchufado la pistolita. ¿Este es el televisor? Sí, este es el televisor. Vamos de nuevo, perdón. Botón. Botón. A la una, a las dos y a las tres. Órale. ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué pasó eso? Porque yo hoy estuve limpiando ese cable. Y se ve que al limpiarlo lo, lo desencajé. Y ahora sale el plasma positivo por ese lugar. Vamos a buscar el botón de encendido nuevamente. Y vamos a ver qué sucede. ¡Órale! No, esto no puede ser. ¡No! ya sale hasta humo bueno voy a tener que sellar muy bien ese lugar para pasar a trabajar bien lo que hice fue encintar con cinta aisladora y vamos a ver si ahora vuelve a suceder lo mismo donde está el cable vamos a enchufar y vamos a ver qué pasa ¿Cuál es el positivo? Este Bien, vamos a dejarlo ahí A la una, a las dos y a las tres Órale Salen como unos rayos, eh Es porque lo limpié hoy Y le ha quedado como quizás la humedad Vamos a apagar la luz Luz apagada Bien Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar el negativo Vamos a prender la luz Vamos a agarrar el negativo El negativo Y vamos a juntarlo con el positivo Para ver si Si sí, ya se ve algo ahí eh. Ya se ve ¡Ah! Deu meu Tremendo, vamos a darle un poco de zoom para ver si podemos verlo mejor. Basta. Dejemos de jugar. Ya tenemos nuestra fuente de alta tensión, 20.000 voltios. Vamos a ver si la imagen mejoró un poco. Bueno, no, sigue viéndose bastante fatal. Pero bueno, yo creo que también tocándole ahí unos controles abajo que encontré, voy a lograr calibrarle mejor la imagen. Hola, ¿me escuchás? ¿Cómo te llamas? Mostrame tu rostro. Bueno. Tenemos señal. Tenemos audio. Uh, se apagó. Tenemos señal y tenemos audio. Próximo paso es lograr sintonizar un canal y bueno, y ahí ajustar todos los parámetros de la imagen para que se vea bien. Una vez que tengamos ya esos parámetros ajustados, vamos a pasar a hacer la antena para hablar con los espíritus.